Nada, eh, agradeceros vuestra asistencia a esta sesión eh, antes de nada eh, bueno so, el, el foco va a ser eh, ml.net Machine Learning en en, en punto net eh, y antes de nada presentarme también a ver si funciona Mi nombre es César de la Torre. Eh, trabajo como principal Program Manager en el grupo de, de Producto de .NET, en el grupo de, de Scott Hunter en Redmond. Eh, llevo allí pues, desde 2012 viviendo en, en Redmond. Y, bueno, en el, sobre Machine Learning .NET, llevo aproximadamente año y medio trabajando en el grupo de Producto de, de ML.NET, pues desde que estábamos comenzando eh, para eh, las primeras previews, incluso un poco antes. Y, y luego también mi background es también mucho pues, en, en, en eh, server-side, lo que son eh, eh, programación distribuida, microservicios, eh, Docker containers, eh, domain-driven design, de lo cual eh, he escrito también algunos libros, que a lo mejor alguno os suena. Y, pero realmente el foco de esto es todo machine learning, no es ninguno de, de esta guía, pero simplemente para otras áreas que también, que también conozco. Entonces, bueno, vamos a, a, a comenzar. Eh, ML.NET, como habéis visto también antes en la keynote, pues forma parte de, de, de, de .NET como ecosistema y es una de las áreas donde también se puede desarrollar con .NET, igual que en servidor, web, cliente, eh, movilidad, y eh, IoT y, y Machine Learning, ¿okay? Y un poco la agenda que, de lo que vamos a ver hoy, eh, pues un poco una introducción sobre Machine Learning, ML.NET, cómo comenzar a crear un, un modelo en, eh, de Machine Learning en .NET, Mm, AutoML, cómo hacer cosas más automatizadas eh, con unas eh, herramientas que hemos eh, creado recientemente. Eh, después, herramientas y, y Deep Learning. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero de todo es, para quien no conozca Machine Learning, porque puede haber eh, muchos de desarrolladores en la audiencia, que simplemente pues es desarrolladores.net, pero no os habéis metido todavía en el mundo de, de Machine Learning. Uh, Machine learning es una forma de desarrollar o de programar algo que de otra forma sería muy complicado o casi imposible de hacer. ¿vale? Es como, eh, por eso es el, el programar lo, lo imposible. ¿no? Por ejemplo, eh, a nivel gráfico, si tú tienes un, una foto, o un, un dibujo, ¿cómo podrías definir si eso es una persona o si es una cara o no? Si simplemente estás haciendo reglas en programación. ¿no? Tendrías que estar buscando eh, patrones en la imagen, de si tiene ojos, si tiene boca, etcétera, y, y cambiando esa imagen pues, de dibujos de una forma o de otra, o fotos, etcétera, sería prácticamente imposible hacerlo. Eh, y en cambio esto se puede hacer con Machine Learning. Otro punto de vista en lugar de imágenes sería con datos. Por ejemplo, ¿cuál es el precio de una casa o de un coche? Basado en un número de um, características, eh, lo que se llaman feature, uh, um, atributos de... de, de de datos, eh, pues como, por ejemplo, como puede ser el, el número de kilómetros o antigüedad o marca, etcétera, pero no solamente unos cuantos, sino que a lo mejor pueden ser cientos de, de atributos, cientos de columnas en las que tú quieres poder predecir cuál sería el precio de algo o cuál es el, el forecast del tiempo o cuál es el, ¿vale? Eso es un ejemplo. Eh, Cómo hacer eso eh, de forma, con reglas en, en, en un lenguaje de programación sería muy, muy complicado con Machine Learning se puede hacer eh, de una forma muy sencilla simplemente basándose en la repetición de datos. Bien, repetición de datos en la derecha, bien, repetición de imágenes en la izquierda. ¿vale? Al final, en eh, Machine Learning tienes una cantidad muy grande de datos donde le dices esto es una cara, esto no es una cara, esto sí, esto no, o, o lo mismo con respecto a, a, a datos. ¿no? pues este, este conjunto de datos eh, pues de un coche eh, tiene este precio, este otro tiene este otro precio y si tienes millones de miles o millones de casos similares, eh, se transforma todo en algoritmos de matemáticas y puedes predecir mm, eh, pues un precio, una cantidad, una categoría, etcétera. ¿no? Básicamente, un modelo de Machine Learning es como una función en la que tú le preguntas algo y te hace una predicción, ¿vale? simplificando bastante. Bien, Luego, ¿por qué, ¿Por qué ML.net? Uh, porque también Machine Learning se puede estar desarrollando también en otras plataformas, etcétera. Básicamente, la principal razón es lo que antes os pregunté, ¿cuántos desarrolladores de .NET había aquí? Y, eh, en cambio, a lo mejor hay mucha gente en, en .NET que, que está cómoda eh, trabajando en .NET y no, y no quiere aprender otros lenguajes como Python, otros frameworks. Precisamente esa es la principal razón. El, el principal target, el principal objetivo eh, de, de ML.NET es desarrolladores .NET que quieren poder eh, hacer modelos custom de .NET, eh, de, de Machine Learning en .NET, pero también, Um, también hay otros clientes en los que incluso tienen ya eh, científicos de datos trabajando en Python y en otros entornos, y el feedback que nos están dando es que como sus aplicaciones en producción están en .NET, en ASP.NET, etc., eh, el hecho de estar trabajando con ML.NET les resulta muchísimo más sencillo los pasos a producción, puesta en producción, etc. ¿no? El viernes pasado estuve hablando, por ejemplo, con... con eh, gente de, de Accenture, de, de Accenture and the, de Federal, Son, es como una, una subdivisión, una empresa grande de, de, de Accenture en, en Estados Unidos, que trabaja solo para el, el gobierno federal. Y me comentaban que para ellos era muy... Era, era perfecto ml.net porque no solamente por, por sus desarrolladores o sus aplicaciones en producción en .net, sino además por regulaciones en las que eh, eh, les resulta, si es Microsoft, no tiene ningún problema en, en utilizar... Eh, eh, esta tecnología en, por, por ese tipo de, de políticas en, en, para el gobierno federal de Estados Unidos en cambio otros software que no saben quién está detrás de ello eh, aunque es open source también eh, ML.NET desde su inicio pero eh, Microsoft está detrás de ello y eso es algo importante para muchos entornos y muchas empresas ¿no? entonces no es solamente la facilidad de, de, de hacerlo en .net, sino también eh, cosas como esta ¿no? y y bueno, también algo que, est que estamos intentando hacer es, porque en un lado pues, tenés el mundo de Machine Learning eh, hasta ahora, eh, pues con científicos de datos, mmm, también que eh, están acostumbrados a trabajar con experimentos aislados, eh, en sus propios portátiles en muchos casos, eh, trabajando a lo mejor con ficheros, datasets de ficheros muy grandes, pero trabajando en modo en, en un poco más aislado. Y, por otro lado, tenemos el mundo de .NET, eh, de desarrollo de aplicaciones eh, para desarrollos.NET, pero también eh, pues, eh, con sistemas de DevOps, de, de eh, Continuous Integration, Continuous Deployment, etcétera, bases de datos, no solamente ficheros donde tienes todos los datos para entrenar un modelo, eh, la nube, etcétera. Y un poco lo que estamos haciendo precisamente es un puente entre ambos mundos, de forma que los desarrollos.NET puedan acceder de una forma muy fácil a Machine Learning y al revés también en el mundo de Machine Learning se pueda ir al mundo de, de ingeniería y de procesos, de eh, DevOps, de, eh, etcétera, con, con, eh, con ML.net y con Machine Learning.net. En definitiva, ML.net trata de democratizar Machine Learning para cualquier desarrollador, especialmente desarrollers.net, aunque luego veréis que incluso para Python también estamos proporcionando un camino desde ML.net. Entonces, ML.net eh, hicimos el release hace, en, en mayo de este año, en la versión 1.0. Eh, estamos ya en la versión 1.1 porque es un minor update que hemos sacado hace unos días en, en junio. Y básicamente ML.net es un framework API para utilizar y, eh, este API y crear modelos custom, modelos de machine learning custom y, y poder ejecutarlo en cualquier aplicación de .NET. ¿vale? Cuando digo un modelo custom, significa que creas el modelo y lo entrenas en base a tus datos. ¿vale? Hay otros modelos en, en AI que es eh, pre-trained o ya está entrenado, como por ejemplo, cosas que podéis tener en, en, en Azure eh, Cognitive Services. Y, y para cosas genéricas, pues simplemente lo utilizas y, y si te vale, pues perfecto, porque es muy, muy sencillo. Pero hay muchos escenarios en los que a lo mejor eh, necesitas entrenar con tus propios datos, porque no es algo genérico sino que puede ser algo relacionado con tu propia industria y para eso te hacen falta tus datos, porque si no, una cosa genérica no lo haría bien. Por ejemplo, no sé detección de imágenes, pues a lo mejor puede detectar que es una persona o, o que es un, eh, un animal, etcétera, pero no eh, detectaría diferentes especies. Para eso tienes que entrenar tu modelo con tus propias fotografías, etcétera. ¿no? O a nivel de datos, pues puedes hacer un... Eh, un entrenamiento con tus propios datos específicos, con palabras, etcétera, de tu industria, que si simplemente está en, entrenado con, con texto genérico, pues eh, no sería lo mismo, no, no, no te saldrían eh, bien las, las predicciones si las preguntas de lo que quieres predecir es algo muy concreto en tu industria. Entonces, eso es un, un modelo custom y, eh, y se puede desarrollar en ml.net. Eh, también es extensible desde el punto de vista que puedes utilizar <coughs> a Deep Learning con TensorFlow o con Onyx, es un sistema de modelos estándar eh, de, eh, en, en Deep Learning, sobre todo. Y eh, es también cross-platform, porque puedes utilizar ML.NET desde .NET Core, con lo cual, eh, Linux, Windows o, o Mac, o también eh, eh, .NET Framework, .NET Framework tradicional en Windows, soportamos ambos, ¿vale? Y es open source desde que, que salió. Como digo, eh, lo anunciamos en eh, la versión release eh, hace, el mes pasado, pero llevamos un año entero, con diferentes previews desde, desde build del, del 2018 también. Y, bueno, aquí tenéis un poco el feedback en de diferentes a nivel mundial de, de, de la noticia de, de ML.net. Y, sin embargo, aunque es algo que en la versión 1.0 lo acabamos de sacar, realmente es algo muy probado. No es algo que hemos estado trabajando simplemente en el último año y lo hemos hecho disponible ahora. Eh, sino que eh, ml.net es un framework que internamente en, en, en Microsoft llevamos utilizando en diferentes grupos de producto pues entre 8 y 10 años en algunos casos. Eh, o sea, Veis, por ejemplo, que Bing, eh, anuncios de, de Bing o Excel o PowerPoint o Windows o muchos productos diferentes de, de Azure, utilizaban ya ml.net con otro nombre se llamaba TLC, eh, The Learning Code, pero era un, era un nombre interno eh, nuestro. Y lo que hemos hecho en este último año básicamente es todos esos algoritmos eh, eh, que están muy probados y muy eficientes porque a gran escala con estos productos de, de Microsoft, lo que hemos hecho es eh, hacer una API pues, más, eh, más simplificada o más potente eh, para, para clientes y do documentación, un montón de cosas que no existían porque era un producto interno. Y eso es sobre todo en lo que hemos estado trabajando en el último año, porque si no sería imposible hacer un producto una plataforma como esta en solamente pues, un año que hemos estado trabajando en, en, en Previews. ¿vale? Podéis ver también, o bajar por internet, esto es un paper comparando eh, ml.net con otros frameworks. Es un paper a nivel científico con otros frameworks como, eh, como Scikit-Learn en Python, etcétera. Y está disponible publicado en, en la Universidad de, de, de Cornell. Se puede bajar el, el PDF y puedes ver comparaciones de performance con, con otros eh, frameworks en eh, que es también importante, ¿no? Una de las razones muy, muy importantes por las que muchos grupos internos de, de Microsoft utilizan ml.net es precisamente el rendimiento. Eh, no solamente la facilidad de utilizarlo en tu aplicación .net, sino en muchos casos el rendimiento es mucho mejor porque es eh, .net eh, compilado y, y, y cosas nativas que no está eh, interpretado como Python. Y, bueno, volviendo a Machine Learning, bueno, ahí Machine Learning es es otro mundo, es, eh, hay muchas cosas que son complejas, hay muchísimos algoritmos, eh, realmente tienen mucho que ver con matemáticas, con, con eh, estadística, eh, diferentes tipos de, de supervisado o eh, no supervisado, algoritmos, eh, clustering, regresión, eh, y dentro de todo esto, pues específicos algoritmos, pues, no sé, como stochastic, eh, o um, logistic regression, o un montón de, de algoritmos que que inicialmente te pueden abrumar simplemente si vienes del mundo de desarrollo. Y lo que estamos tratando es precisamente simplifica, simplificar todo esto desde un punto de vista de, de uso, aunque eventualmente pues llegarás a, a, a, a, bueno, a conocer diferentes algoritmos, no, no el hecho de desarrollarlos, sino el, el utilizarlos. ¿vale? Entonces, precisamente se, se trata, en lugar de, de, de estar focalizando en cada uno de estos algoritmos, se trata más bien de eh, ver qué escenarios de negocio puede haber, y eso mapearlo a tareas de machine learning, que es lo que eh, después eh, al final utilizas diferentes algoritmos. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, problemas, escenarios que puede haber es predecir un valor, por ejemplo. Eh, eso sería algo que querías hacer. tienes un montón de datos, como lo que hemos dicho antes. Eh, tengo muchos datos sobre coches o sobre casas y quiero predecir el precio. ¿vale? ¿Hay algún voluntario que quiere decir cuál sería la, la tarea de, de machine learning que sería eh, eh, relacionado con predecir un valor numérico? ¿Alguno? Regresión, ¿correcto? Entonces, es una regresión y esa regresión eh, después tiene una serie de algoritmos que puedes elegir. Tenemos unos 50 algoritmos diferentes en machine machinelearning.net, eh, pero lo primero se trata de saber un poco cuál es el problema, el, el, el, la, la tarea de machine learning. ¿no? Lo mismo es si quieres clasificar algo entre verdad o falso, eh, pues, por ejemplo, eh, no sé si, algo, eh, si es algo, eh, por ejemplo, en sentiment analysis, si es... Eh, sentimiento positivo o negativo o cualquier cosa que sea eh, verdad o falso, pues eso sería una clasificación binaria o si quieres detectar problemas, etcétera, en una serie de datos, pues sería anomaly detection al final es un montón de, eh, de escenarios mapearlo a, a tareas de machine learning y con eso ya te puedes enfocar en un área concreta y elegir diferentes algoritmos y trabajar con ella ¿okay? tenemos una serie de, de eh, eh, ejemplos eh, y aplicaciones en tu end también en el, eh, en, en el site de GitHub sobre Machine Learning, sobre diferentes eh, tipos. Estos son solamente unos cuantos, como eh, eh, detección de fraude o predicción eh, de precios o sentiment analysis, etcétera. Pero hay muchos más que podéis ver. Eh, por ejemplo, entrar en la página rápidamente, el código fuente de los ejemplos y, pues, de eh, Binary classification, multiclass classification, regression, clustering, anomaly detección, diferentes ejemplos aquí. ¿vale? Luego, lo primero que quiero también resaltar es un modelo eh, custom. Al final tiene dos partes en el, en el ciclo de vida. Una parte es el crear ese modelo. El, el ciclo de vida es un modelo que tiene que partir de datos, y de esos datos, eh, pues leerlos, eh, modificarlos, probablemente normalmente hay una, una fase de preparación, pues de limpieza de datos, de ponerlo en cómo lo necesitan los algoritmos. Después se crea el modelo, y básicamente cuando entrenas el modelo se crea ese modelo, eh, después lo puedes evaluar, haciendo predicciones, puedes ver lo bueno o malo que es, qué eh, que accuracy eh, tiene ese modelo y en base a esto es cíclico manual donde se pasan mucho tiempo científicos de datos trabajando en esto de una forma manual al final cuando estás contento con tu modelo eh, puedes generar o serializar un fichero ese modelo y después utilizarlo eh, en cualquier aplicación ¿vale? la, la parte de la derecha sería la aplicación de producción una aplicación web una aplicación desktop móvil etcétera donde despliegas ese modelo y lo utilizas ¿vale? normalmente el código para hacer la ejecución, las predicciones, son simplemente tres cuatro líneas de código, eh, donde está la complejidad es en la parte de crear el modelo custom, en entrenar con esos datos, con qué algoritmo vas a utilizar, eh, transformaciones de datos, etcétera Y es un poco lo que vamos a ver. ¿no? Voy a hacer una demo muy eh, eh, rápida primero. Básicamente, para resaltar la diferencia entre la fase de entrenamiento, de la fase de scoring o eh, inferencia o ejecutar el modelo, ¿vale? Entonces, este es un, uh, un caso en el que tenemos datos sobre productos. Eh, por un lado, realmente son dos modelos, uno sobre productos y, y, y, y ventas de ese producto, como un, eh, lo que vamos a vender de un producto. También otro modelo que lo hace en base a ventas de, eh, por países. Eh, pero, en definitiva, estamos eh, entrenando esos modelos. Para entrenar esos modelos, normalmente, puedes tener una aplicación de consola como, como esta. ¿Vale? Es una aplicación de consola sencilla eh, y donde tenemos, en, en este caso, son dos modelos. Podría ser solo uno. Donde tenemos eh, el código de, de entrenamiento, ¿vale? Que es código como este. lo voy a explicar en un poco más detalles donde estamos cargando los datos del fichero, eligiendo qué algoritmo queremos y después transformaciones de datos hasta que luego eh, lo eh, entrenamos eh, llamando a, a, a Fit y y tenemos el modelo. ¿vale? Voy, a, voy a ejecutarlo una vez, simplemente. Estamos en este. Para que veáis en qué consiste la parte de entrenamiento de un modelo, ¿vale? esto puede ser una aplicación, podría estar en un servicio, podría estar también en una función en la nube, eh, en una, una máquina especial. Pero en definitiva, en base a una serie de datos, entrena el modelo, después sacas las métricas de calidad de ese modelo. Y en este caso lo hemos hecho dos veces porque hay dos modelos. Y una vez que tenemos el modelo, se ha grabado en un, en un fichero .zip, en este caso es el que utilizamos para eh, serializar el modelo y después utilizarlo en la aplicación. ¿vale? Eh, como esto es una demo, hemos utilizado simplemente unos cuantos miles de registros para entrenar estos modelos y en un momento ha hecho el entrenamiento. Normalmente en datasets reales en producción, uh, data reales en, en, en la empresa, uh, podréis tener pues, no sé, muchas megas o gigas o incluso podrían llegar a ser terabytes de data. Y un entrenamiento de un modelo pues, puede durar muchas horas o incluso días, ¿vale? lo que acabamos de hacer ahora en unos segundos. ¿vale? Eso depende mucho del volumen de datos que se quiera utilizar, del número de columnas que tenga. En este caso, a lo mejor son solamente 5 o 6. Hay eh, datasets de datos que pueden tener cientos de columnas o incluso miles de columnas eh, eh, para entrenar en, en el dataset. ¿no? Y una vez que tienes el, el dataset, eh, perdón, el, el modelo, ves que aquí, cuando lo he ejecutado, Tenéis aquí, eh, eh, bueno, en este caso dos, eh, .zip, ¿vale? Y esto es mi modelo serializado y lo que yo utilizo luego en mi aplicación, ¿vale? En este caso es una aplicación web de eh, ASP.NET Core, que la voy a ejecutar simplemente para que veáis la diferencia entre ejecutar el modelo o entrenar el modelo, ¿vale? Eh, vale voy a eh, ejecutar primero el modelo de países. Como decía, son dos modelos diferentes. Y aquí tenéis un, un histórico de ventas por país y el último trozo que hay aquí, la última parte, esta sería la predicción que ha hecho el modelo, ¿vale? Es decir, eh, y está prediciendo pues, que sería esto eh, lo que va a vender, o en, este, en el caso de España, o Italia, o lo que fuese, ¿vale? Esto es, está usando este modelo una regresión en base a un histórico de datos y una venta que hay, ¿vale? con miles o mi, millones de registros similares, pues es capaz de predecir de forma matemática, de estadística, cuál sería más o menos eh, el, el, el siguiente, eh, la siguiente cantidad de ventas. ¿no? En el caso del producto, voy a um, poner un producto y voy a entrar en, en un breaking point en código, ¿vale? donde veis que está creando un, un producto ejemplo. ¿vale? con una serie de datos de, de este producto eh, y lo importante es simplemente cuando se está ejecutando es llamar al método de predicción en nuestro motor de, de predicción del modelo y con esto nos, nos hace la predicción de, ¿vale? Aquí estaría la, la predicción, la, la cantidad que, que está prediciendo y al continuar pues ya justamente predeciría esta cantidad aquí, ¿vale? Este caso sería una regresión porque es un valor numérico lo que estamos prediciendo. ¿okay? Vale. Simplemente quería con esto resaltar la diferencia entre entrenar un modelo y crear el modelo a la ejecución del modelo en la aplicación de, de producción. Ahora vamos a ver más detalles en cuanto a, a cómo eh, trabajar con cómo crear esos modelos. El ejemplo que vamos a ver ahora, ya un poco más de detalle, es sobre eh, sentiment analysis. Es eh, un poco ver en detalles. No sé si habéis visto, la, la, supongo que la mayoría, la demo que hizo antes Scott Hunter sobre sentiment analysis, de, de si lo que estás escribiendo es positivo o es negativo, etcétera. Al final, esto está basado en muchísimos miles de registros que tienen un comentario, un texto, y un, eh, un sentimiento de si es positivo es uno, si es negativo cero. Con lo cual, sería una... Eh, una tarea de machine learning de eh, clasificación binaria, si es 1 o 0. ¿vale? Entonces, con esto, eh, teniendo eh, miles de, de registros, esto es lo que se llamarían los features o el input de datos y el output sería lo que queremos predecir, si es 1 o 0, cuando eh, se tiene datos nuevos para, para predecir. ¿vale? Entonces, vamos a ver la, la, el código para ello. Sería... Eh, lo voy a ejecutar un momento primero para que veáis, aunque realmente es prácticamente la misma demo que, que visteis antes con Scott Hunter, simplemente lo, lo que es la ejecución eh, del modelo. Es la demo con Blazor. Y entonces cuando yo escribo aquí, por ejemplo, este modelo está entrenado para inglés y escribo, por ejemplo, pues ml.net is awesome. Eh, ¿Vale? O podemos poner, this place uh, was horrible, ¿vale? Un restaurante o lo que fuese de, de, de, de feedback, ¿vale? Y es lo está haciendo en tiempo real, según lo que estamos escribiendo. Y cada vez que en este caso está escribiendo algo, está llamando a la función de predecir eh, del modelo que hemos entrenado, ¿OK? Entonces, ¿cómo es ese modelo? Eh, vamos a ver el código para ello. Para entrenar un modelo similar, es muy sencillo, en, en, en este caso eh, tenemos, por un lado, los datos, que voy a abrirlo aquí, ¿vale? Esto es muy parecido a este dataset, en, en, en teoría, en principio no es tanto sentiment, sino es más si el texto es tóxico o no es tóxico, si tiene eh, palabrotas, etcétera, o es un texto normal. Eh, pero es muy parecido al caso de Sentiment Analysis. Eh, y al final el label es la columna que queremos predecir y el resto de, de, de campos son los features en los que basamos el entrenamiento. ¿vale? Aquí en este caso es un dataset de unos 40.000 registros que bueno, para una demo también está bien, pero normalmente pues que, querrías tener muchos más eh, para hacer un entrenamiento correcto. Entonces, ¿cómo es el código para hacer el entrenamiento de, del modelo? Básicamente, primero creamos un... Eh, contexto de Machine Learning de ml.net, es necesario, pues, no sé, pensar como si fuese el contexto de Entity Framework, necesario para cuando estamos interactuando con eh, el pipeline y para el entrenamiento. Después, tener, lo que hacemos es eh, leer los datos de ese fichero, ¿vale? Este es el método eh, leer desde fichero de texto, ese fichero que teníamos ahí que pueden ser puede ser muy grande, pueden ser eh, gigas, incluso teras de datos, y se carga en un a e data view, un e -Data view en, en memoria, no en memoria, sino este es el, el, el objeto que va a estar utilizando cuando está entrenando. ¿Vale? Un, algo importante es que no se carga todo eso en memoria. Porque si tuvieses un dataset de un tera, pues a ver cómo metes eso en la memoria de, de, de, del equipo. ¿no? Entonces, realmente eso es la configuración. Y cuando está entrenando, vas haciendo streaming de datos del fichero según va entrenando y va necesitando y va leyendo. ¿vale? Con lo cual, hay una forma de ponerlo en memoria en caché, pero para datasets muy pequeñitos, entonces el rendimiento de entrenamiento es mejor, pero normalmente con datasets grandes pues es mejor hacer streaming según va entrenando. Una vez que, que se tiene el dataset, en este caso estamos partiéndolo en dos, uno para entrenar con los datos y otro para probar con datos diferentes y ver qué tal de bueno es ese, ese dataset, sacar esas métricas. Lógicamente para probarlo tienes que probarlo con datos que no has utilizado para entrenarlo. ¿vale? Porque si, si utilizas datos que has utilizado para entrenar, pues lógicamente te va a decir que sale el modelo perfecto 100%. Pero tienes que utilizar otros datos diferentes, otros textos en este caso diferentes, y ver qué tal eh, de bien lo predice. Cuando esos datos de test también están marcados con uno y 0, eh, entonces puedes comprobar eh, cómo de bien está prediciendo. ¿vale? Eh, después hay, en este caso, leemos los datos y tenemos que convertir los datos a números o un vector numérico. Porque al final, todos estos procesos eh, en, en, en matemáticas, todo tiene que estar eh, basado en, en números. Eh, en este caso sería una un, un vector de números convertir todo ese texto en lo que llamamos eh, featureized text en números para poder de después utilizarlo eh, en el algoritmo. Vale. Entonces, una vez que tenemos eso convertido en, de la columna text a la columna features en modo numérico, Después seleccionamos el algoritmo, en este caso es un SDCA, que es Stochastic Dual Coordinate ascent Logistics Regression. Y, y especificamos la columna que queremos predecir, que es, es 0,1. Y con esto ya eh, llamarías al método FIT, que es para hacer el entrenamiento, y, y te devolvería el modelo. Este sería el modelo entrenado. Y, y a partir de ahí se puede también hacer transformaciones que te dé esas predicciones y te demuestren lo bueno que es el modelo. ¿no? Vamos a ejecutarlo una vez para que lo veáis. Ahora mismo habría leído los datos. Está entrenando el modelo. Esto va a tardar unos segundos. Normalmente en, en producción pues puede estar muchos minutos o incluso horas, dependiendo de lo grande que sea tu dataset. Y una vez que ha entrenado el modelo, hace un número de predicciones con el segundo dataset de pruebas y evalúa la calidad del modelo. En este caso tiene una accuracy del 94%, que está bastante bien con respecto a, a este volumen de datos y estas pruebas y otras eh, métricas relacionadas con, eh, con eh, binary classification. Y después grabamos el fichero del modelo en disco. Y eso ya se podría utilizar en tu aplicación, ¿Okay? Algo que quería enseñar es, bueno, esto son unas 10, 20 líneas, es muy poco código. Sin embargo, como desarrollador .NET, cuando llegas a este punto, bueno, primero, ¿qué transformaciones tengo que hacer a los datos? Lo mismo no sabes exactamente qué transformaciones hay que hacer. Hay transformaciones de convertir a números, pero dependiendo del tipo de datos es diferente. Puede ser categorical, puede ser texto, eh, puedes te querer luego normalizar los datos eh, porque si no, no te va a funcionar igual de bien. Hay muchas cosas que son complicadas eh, de saber. Eh, o, por ejemplo, aquí en los trainers, que son los algoritmos, y veo que aquí tengo, además del SDCA, tengo un average perceptron o field of factorization machine or LB, FGS, Logistics Regression, SVM, SF un montón de algoritmos que eh, lo mismo no sabes para qué son. ¿no? Luego, quedaros con esto para que veáis cómo hemos simplificado eh, el, el, esto para, de una forma sencilla. Pues desarrolladores.net puedan hacerlo sin exactamente conocer esos algoritmos. De hecho, incluso un científico de datos Muchas veces, a lo mejor, conoce sus algoritmos, saben cómo son, pero hasta que no lo prueba con unos datos concretos, no sabe lo, lo bueno que va a ser ese modelo. Con lo cual, es muchas veces un proceso de, de prueba-error, prueba-error o prueba a ver cómo es. Y es lo que va, estamos automatizando para que sea mucho más mucho más rápido y mucho más sencillo en lo que veremos ahora después. vale Entonces, como veis, hay muchos componentes en este framework. Tenemos eh, componentes de, de tipos de datos en el, el Data View o, o los Reader. Eh, se puede también llegar a entrenar desde bases de datos. Ahora mismo si, tenemos un sistema en lo que si tú tienes datos y lo conviertes a, a, a I enumerable, pues a partir de ahí puedes también hacer un training de modelo. O sea, podrían venir esos datos de SQL Server, de Oracle o de la base de datos que fuese. Va, estamos trabajando ahora, he eh, hecho en concreto la, las specs de, de cómo hacerlo eh, para que sea más sencillo. En lugar de que tú como tengas que tener el el código de acceso a la base de datos sim simplemente sea como un conector donde le digas el connection string, la tabla o incluso la sentencia SQL y eso te lo carga en un data view y a partir de ahí hagas el, el training. ¿no? Los científicos de datos están muy acostumbrados a, a ficheros pero en el mundo de ingeniería y empresas, pues normalmente todos esos datos están en, en una base de datos y es mejor. ¿no? Hay muchos eh, trans transformers, eh, pues como el que habéis visto de featureize eh, el texto en números o eh, detectar eh, valores nuros, eh, normalización, muchos tipos de, de, de transformación. De hecho, en esta parte de transformación de datos es donde se pasa la mayoría del tiempo los científicos de datos eh, hasta que el dataset está preparado realmente para entrenar y ya, bueno, ya vendrán datos nuevos y se irá entrenando el modelo a futuro. ¿no? Muchos trainers, muchos algoritmos y luego pues, integración también con, eh, con, con, con TensorFlow, por ejemplo, para Deep Learning o aspectos de, de validación de modelos, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, hay, un, como habéis visto, bastantes cosas que pueden ser eh, nuevos y, bueno, requiere cierto tiempo de, de conocerlo. Pero, como decía, bueno, tú puedes llegar ahí y ves un montón de trainers ahí. ¿Cuál elijo? Eh, es, es complicado. Puedes perder mucho tiempo, a prueba y error, a ver cuál utilizas, ¿no? O dentro de cada trainer, aunque eso no lo he enseñado el código, existen lo que son los eh, hyperparameters o parámetros específicos que por defecto utilizamos algunos si no lo proporcionas, pero tú puedes especificar, por ejemplo, parámetros como número de iteraciones o L2 regularization, un montón de hiperparámetros diferentes por cada algoritmo que normalmente no vas a saber qué, qué es. ¿no? Entonces, sería también muchas pruebas y errores a ver qué, cómo es mejor. Entonces, precisamente para eso hemos creado eh, AutoML, que es auto, eh, machine learning automatizado en el que tú proporcionas la tarea de machine learning que quieres hacer, binary classification, regression... Eh, lo que fuese. Estos son mis datos y nosotros tenemos un proceso que, eh, iterativo que va a buscar cuál es el algoritmo mejor, con la mejor configuración eh, para ti y sea muy sencillo. Incluso te generamos luego el código fuente eh, que puedes llegar a utilizar tú para entrenar tu modelo. ¿vale? Esto lo hemos hecho en, en tres formas. Tienes un AutoML eh, API. Es, al final, un, un paquete nube dentro de, de ml.net para utilizarlo. Aunque lo más normal sería utilizarlo desde Visual Studio o el, en CLI, en, en, en línea de comando. En Visual Studio es lo que habéis visto antes que he enseñado Scott Hunter, en una demo muy rápida. A lo mejor no se sabe muy bien exactamente qué es. Es precisamente buscar esto de forma automatizada desde Visual Studio, que por debajo usa el, el CLI. ¿no? Al final, esto que os comentaba antes de tengo los datos, eh, eh, entreno con un algoritmo y lo evalúo, veo lo bueno que es. Todo esto que se tendría que estar haciendo de forma manual, lo hacemos de forma automatizada y, al final eh, eh, selecciona el mejor modelo para esos datos, generamos el, fiche, el, el modelo serializado y eso lo puedes utilizar en vuestra aplicación. ¿vale? Como digo, una forma es utilizarlo con el, eh, desde la línea de comando, con el, el, el CLI y veis abajo, por ejemplo, una línea de mlnet, new, la tarea que quieres hacer, este es mi fichero, esta es la columna y es, va a hacer esto automáticamente por ti y generarlo. ¿no? Voy a hacer una demo sobre ello. Uh, Veis aquí que tengo simplemente en este directorio, tengo simplemente datos, vale parecido a lo de antes. Tengo simplemente eh, el texto y si es 1 o 0, etcétera. Y vale estamos aquí. Y MLnet es eh, la aplicación de línea de comando para hacer esto. Mm, el, el, el comando se llama, eh, Auto-train. Y ahora mismo, el, aunque ML.net ML está en, en, en versión 1.0, lo que son estas herramientas de AutoML, esto sí está en preview. Entonces, ahora tenemos una serie de, de tareas soportadas. En concreto, como veis, aquí tiene detección de tab. Y te, te muestra Binary Classification es una, Multi-Class Classification otra, regression otra. Iremos añadiendo en las próximas semanas y meses más, más tareas. Pero es tan sencillo como poner lo que quieres hacer. Por ejemplo, binary classification. Después, eh, voy a poner el, el comando entero que lo tengo aquí. Después, eh, el, cuál es el dataset, el fichero con todos esos datos, la columna que quiero predecir. Y en este caso voy a hacerlo muy rápido, simplemente 15 segundos. Normalmente serían muchos minutos o horas con un dataset grande. Y como veis aquí está, va, está haciendo muchos entrenamientos rápidos, está buscando ahí diferentes algoritmos con diferentes configuraciones. Esto que podría estar días en estar haciendo manualmente eh, buscar cuál es la mejor configuración para el mejor modelo, pues en, en, tiempos, eh, en tiempo record, eh, pues se puede buscar. Aquí veis cuáles serían los cinco mejores eh, algoritmos. En este caso el mejor en este 15 segundos sería el SGD calibrated binary. Te dice la, la, las métricas de. de de calidad del modelo, etcétera. ¿no? Y lo bueno es que una vez que ha acabado, además me ha generado el código fuente donde es muy parecido a lo que habéis visto antes, el código de entrenamiento eh, y también para ejecutarlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si quiero simplemente ejecutarlo, el modelo, ¿vale? este es el código que ha, eh, que ha generado, eh, es muy parecido a lo que habéis visto antes. Cargo los datos, eh, perdón, cargo el modelo desde el, el punto zip, creo el prediction engine, y en este caso voy a cre crear simplemente unos datos y probarlo. ¿no? Eh, eh, aquí este, este método lo que está haciendo es coger el primer registro para probarlo. Lo que puedo hacer es simplemente eh, crear una clase model input eh, y, por ejemplo, eh, text. Vale. Y simplemente aquí vamos a poner el predicted value. Con lo cual, tenéis el código ya para cómo ejecutarlo, cómo probar ese modelo que ha, que ha, que ha obtenido con AutoML. ml eh, algo hecho aquí, que me falta el punto y coma. Esta resolución. Vale, veis que lo que he escrito ahí como prueba eh, sería true, que es sentimiento positivo. ¿vale? Y esto sería para probar y ejecutar el modelo con esa predicción. Pero no solamente eso, también hemos generado el código para entrenarlo en este método de crear modelo. Y aquí veis el código muy parecido al que he explicado antes de leer los datos para entrenar el modelo, eh, evaluarlo, etcétera. Veis aquí el pipeline de featureize, de el convertir en números. Además, ha, ha hecho algo adicional que está normalizando también eh, en los datos. Eh, como el dataset es pequeño, también está usando caché y lo mete todo en memoria porque ahora va a ser más rápido. Y después llamaría escogería el algoritmo y entrenaría con ello. ¿no? Como veis, esto, este código pues, os lo genera ya y lo podéis probar. Y directamente ahora mismo ha hecho ya el entrenamiento, eh, las métricas que, que muestra y salvaría el. Este código de entrenamiento es opcional, digamos. Tú puedes simplemente usar el, el, la herramienta de en Visual Studio y utilizar el zip y utilizarlo en tu aplicación. Pero también puedes eh, coger este código de, de entrenamiento, que es el que se ha utilizado para el mejor modelo, y, pues, poder ponerlo, por ejemplo, en tu en tu build pipeline, en continuous integration, en tu um, Azure DevOps, por ejemplo, y utilizar esto para entrenar tus modelos cuando tienes datos nuevos, ¿OK? Vale. El, la, la demo de Model Builder la voy a saltar porque es exactamente la misma que la que ha hecho antes Scott Hunter. Y básicamente es lo mismo que habéis visto desde el, la herramienta de, de, de, de, de, de comando, eh, pero desde Visual Studio. La ventaja en Visual Studio es que cuando carga los datos, pues, ves ahí en una, en una grid los datos del, del, del fichero. Es un poquito más guiado, más visual. Pero realmente está utilizando él lo mismo. De hecho, el Visual Studio está llamando a, a este CLI, a la herramienta de, de, de consola, con lo cual es exactamente lo mismo, y genera el mismo código que he explicado, eh, pero desde Visual Studio. ¿vale? Después, eh, a nivel de, de ejecutar esto en tu aplicación, Esas líneas, tres líneas que, que habéis visto antes, simplemente cargo el modelo del punto .zip eh, en memoria. Eso es el modelo. Después creo una uh, Prediction Engine como el motor de, de predicciones. Dos líneas y después ya puedes llamar a predecir. Eh, eso podrías copiarlo en cualquier aplicación, ejecutarlo y, y funcionaría. ¿no? Es básicamente también lo que hizo antes el Scott Hunter. Sin embargo, dependiendo de qué tipo de aplicación, es recomendable hacerlo de una u otra forma. Si es una aplicación desktop, pues, podéis coger ese código y, y ya está. Pero si es una aplicación multithreading, eh, como pueda ser una aplicación web de ASP.NET Core o ASP.NET, eh, hay otras formas de hacerlo más recomendadas que voy a explicar ahora. Y básicamente, básicamente esos tres objetos, el, el, lo que es el modelo en memoria, puede ser singleton. Puede estar una única vez para toda la aplicación, ¿vale? Y eso es pues, pues perfecto. Lo pondrías singleton o en modo static, como prefieras, y desde la aplicación web estaría llamando ese único objeto desde cualquier petición HTTP y no habría problema. El problema está con la, el objeto de eh, Prediction Engine, el motor de predicción, eh, no, es, eh, no es thread safe. Entonces, no lo puedes reutilizar entre todos los threads de, de la aplicación web, sino que tendrías que estar eh, creando ese objeto desde cada petición. Eh, HTTP. Si vienen en un control, por ejemplo, cada vez que llega la petición HTTP, tendrías que crear una instancia de, del Prediction Engine. Eso eh, funcionaría, pero tiene un coste de creación de ese objeto que, pues, dependiendo del modelo, puede ser relativamente caro. ¿vale? Entonces, para eso, bueno, escribí un blog post sobre ello, explicando el, el código para, para hacerlo mejor eh, hace unos meses, que en definitiva era pues crearte un object pooling, un pool de objetos, de, del objeto de predicciones, con lo cual esos objetos ya están creados y, y cuando llegan las peticiones HTTP, pues lo único que tienes que hacer es coger uno, utilizarlo y soltarlo. Con lo cual, tienes un buen rendimiento, no tienes ese coste de estar creando la, el, el motor de predicciones. Sin embargo, ese código es relativamente complejo como para estar poniendo en cada, en cada aplicación. Con lo cual, hace un par de meses, precisamente, me reuní con Glenn Condron eh, y, y Ryan, precisamente <ríe> ellos dos, eh, en Redmond. Y, eh, pensamos en cómo simplificar esto para que fuese muy sencillo desde ASP.NET eh, utilizar o ejecutar un modelo sin tener que escribir todo este código eh, y, y también fuese óptimo. ¿no? Entonces, básicamente, lo que hicimos es crear un, un eh, ASP.NET Core eh, Integration Package, un paquete de integración que tengo aquí, el ejemplo, y esto consiste en... en eh, en registrar en el sistema de, de, de inyección de dependencias de ASP.NET, igual que podéis añadir, por ejemplo, el contexto de Entity Framework, eh, añadís en una línea el, el Prediction Engine. Es, veis aquí que tenéis el, el, configuración, el Configure Services en ASP.NET, donde podéis aquí añadir eh, pues, también el, el, el contexto Entity Framework o diferentes cosas que queréis tener disponibles en inyección de dependencias en ASP.NET. Y simplemente con esta línea, eh, que es eh, añadir prediction engine pool, las dos clases de, eh, de, de cómo leer eh, esos datos y, y lo que va a predecir, ¿vale? Es el sample of frustration lo veríais eh, en la definición. En este caso es simplemente eh, la columna cero y la columna 1, uno, uno sería el, el texto y el otro sería la, lo, la predicción, si es boolean 1 o 0. Y, y aquí le estamos poniendo el path al punto .zip al, al, al modelo. Y con esto, simplemente, ya está creado el, el pool de objetos. Y cuando vais a un controller, en ASP.NET, eh, veis que en el constructor del controller puedes poner la dependencia, del prediction engine. Lo coges, lo dejas aquí especificado eh, como variable interna que viene de, de, de inyección de dependencias. Y a partir de ahí, simplemente obtienes los datos de la aplicación y se lo pasas a la a predict y ya está. O sea, que al final es eh, dos líneas de código y te despreocupas de si esto internamente está siendo un, un object pool o no. Pero esa es la forma correcta de ejecutar un modelo de ml.net en una aplicación multithreading, y como una aplicación web o web API o microservicios, etcétera. ¿Vale? De hecho, es como está hecho el, el ejemplo que hemos visto antes de Blazor y que está eh, llamando mandando los datos, como lo tengo en la parte del servidor en este caso ejecutándose en el servidor, eh, está utilizando este, este object pooling. ¿vale? No voy a ejecutar porque es exactamente lo mismo que habéis visto antes, la, la aplicación de Blazor que escribes y va mandando ahí. Eh. Más cosas importantes. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Hasta, eh, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta 20. Vale, vale yo creo que voy bien. Otro tema importante eh, es eh, lo que se dice... Eh, eh, eh, el, el cómo interpretar un modelo. Es decir, bueno, hemos tenido un montón de, de feature columns que hemos entrenado al modelo y hacemos una, unas predicciones, pero ¿cómo está haciendo eso? Eh, en el caso de, de, de, de texto, pues es un montón de texto, pero hay otros conceptos que es muy importante. Por ejemplo, imaginaros eh, en medicina. Tenéis una serie de columnas, podéis imaginaros 50 columnas diferentes que serían los síntomas. Y en cada columna es un síntoma eh, diferente. Eh, y en base a miles o millones de casos que están prediciendo una enfermedad concreta, eh, pues predices si con esos síntomas nuevos que te vienen, pues va a tener esa enfermedad o no. ¿vale? Pero querría saber cuáles de esos síntomas o cuáles de esos features de entrada son más importantes. Eso es lo que se llama en Machine Learning eh, feature importance. ¿Cuál es, ¿Cuál es más importante para el mismo y cuál es menos importante? ¿Por qué eso, es, eh, eso es importante para ti ¿es importante para el, o para el cliente? Pues, uno, porque a nivel de negocio, de negocio digamos, puede ser también es importante, pues, pues te das cuenta que a nivel de medicina, pues estas, esta serie de síntomas eh, son los más importantes a la hora de predecir esa enfermedad. Y dos, también a nivel de volumen. Eh, tú puedes tener modelos con data a lo mejor de cientos o de miles de columnas miles de columnas y consigues un modelo bueno, pero cuantas más columnas tengas, el modelo le va a costar más. No solamente en entrenar, sino en predecir es un modelo más complejo. Entonces, es muy bueno también saber detectar cuáles de esas columnas realmente no son muy importantes. Y si las eliminas de, de, del dataset, lo mismo la calidad, la el accuracy de, del modelo baja solo un poquito y te merece la pena eliminar todos esos datos es que son bastante superfluos y, a lo mejor, pasas de, de estar entrenando en un modelo dos días a que sean 8 horas, porque tienes muchas menos columnas y la calidad del modelo para predecir es muy parecida. ¿vale? Por eso es muy importante el, el, el, el tener esta capacidad. Voy a hacer una demo bastante rápida en el que tenemos un API para hacer ello. Eh, vale. En este caso es una, una regresión eh, que sería para predecir el coste de lo que te va a cobrar un taxista en, un, en, en este caso sería en Nueva York, con eh, y, bueno, el, el código sería bastante parecido a lo que habéis visto antes. Eh, veis aquí, eh, lee los datos eh, y después especifica el algoritmo, etcétera. Simplemente lo voy a ejecutar lo que es la, el entrenamiento del modelo. Aquí entrenaría el modelo. Eh, está entrenando. En este caso, y luego la calidad. Está haciendo una serie de predicciones, de pruebas. Aquí también he creé eh, que me dibuje un poco la, la línea eh, de predicciones de la regresión y el resto serían eh, datos de prueba, con lo cual, si está bastante centrado con, los, con la cantidad de, de, de, de ejemplos que pueda haber, significa que está eh, bien hecha esa regresión. Pero eh, lo importante es saber, por ejemplo, cuáles qué atributos son importantes para ese entrenamiento. ¿no? Entonces, porque si veis aquí los datos... Mm, tenemos aquí, el dataset, taxi inputs. Vale. Veis que tenemos una serie de eh, datos como eh, pues el número de pasajeros, el tiempo del viaje en el taxi, eh, la distancia, el tipo de pago, etcétera. Y luego la, predi la predicción, o sea, el, el, el coste total que fue en cada uno de estos casos reales, ¿vale? Entonces, sí sería bueno, imaginaos que en lugar de cinco o seis columnas tuvieseis 500 o 1.000 y quisiéseis saber cuáles impactan menos y poder eliminarlo y sea mucho más ligero vuestro modelo, ¿no? Entonces, para eso podéis utilizar el API de eh, poder eh, interpretar eh, el, el modelo. Simplemente lo voy a ejecutar porque eh, me voy a pasar siendo de tiempo y quiero enseñar otras dos cosas. Pero en este caso está usando un API de ejecución en modelo, eh, creo la, la, um, el Prediction Engine. Y después aquí estoy obteniendo la predicción, pero con datos relacionados a, a, a, a qué eh, importancia tiene cada columna. Y, bueno, simplemente que veis aquí es una aplicación sencilla eh, de WinForms, donde está poniendo en, digamos, en tanto por ciento cuál es la importancia de, en esa predicción, eh, la distancia del viaje, el tiempo del viaje y, cuál es el número de pasajeros. Como veis que el número de pasajeros, pues lógicamente en un, en, en, en un taxi, en una, un viaje de taxi, no tiene importancia. Y veis que es consistente en las diferentes predicciones que está haciendo, en los diferentes casos, con lo cual sería bastante válido decir, vamos a quitar la columna de número de pasajeros porque no impacta prácticamente para nada en lo que cuesta. ¿no? Pues igual que esto, que es un caso muy sencillo, podéis simplificar eh, datasets eh, muy grandes y optimizar eh, eh, modelos. ¿okay? Vale. Otro tema que quería cubrir es um, Deep Learning. ML.net, todos los, que, los algoritmos que tenemos, etcétera, están sobre todo focalizados en datos. Tienes datasets eh, con, con datos, columnas de datos, numéricos, texto, categóricos, etcétera. Y puedes hacer pues, todo este tipo de algoritmos que habéis visto eh, y muchos más. No solamente regresiones, clasificaciones, clasificaciones no solamente verdad o falso, sino por etiquetas diferentes. Eh, también eh, unsupervised, que podría ser por ejemplo clustering, tienes un montón de datos y, y organizar en diferentes eh, clusters o agrupaciones dependiendo de qué tipo de datos tienes. O ranking, para ordenar de una forma correcta eh, eh, pues un conjunto de datos que quieres devolver. O recomendaciones, que es muy útil, por ejemplo, en un comercio electrónico, pues de, en base a una serie de, de lo que ha hecho un usuario, compras, etcétera. Recomendarle a otros usuarios, predecir qué es lo que le va a gustar para comprar, etcétera. Pero todo está basado en datos. En cambio, en, eh, eh, hay muchas también eh, en inteligencia artificial, eh, cosas relacionadas con imagen, con sonido, y está es relacionado con redes neuronales con deep learning. En, en este sentido, lo que estamos haciendo en ML.net es no crear algo nuevo, sino integrarnos con frameworks existentes de Deep Learning como TensorFlow. ¿vale? Y Onyx es realmente un formato de, de modelos eh, que tú puedes exportar a Onyx desde TensorFlow o desde eh, eh, Café o desde ML.net también o desde diferentes frameworks y utilizarlo en diferentes plataformas. ¿vale? Entonces, podemos, nosotros soportamos el cargar un eh, modelo entrenado en TensorFlow o exportado a Onix y poder ejecutarlo en ml.net. También podemos eh, hacer, eh, cargar un modelo de ONIX o de TensorFlow y utilizarlo como un eh, estimator, que es decir, eh, en, eh, en, el, eh, en el pipeline de entrenamiento podemos utilizar ese est estimador eh, y hacer un entrenamiento sobre el modelo de TensorFlow. Es como entrenar en el último layer del modelo y hacer un entrenamiento eh, sobre ellos. Se llama en Machine Learning eh, Transfer Learning. Lo que pasa es que es solamente en la última, en la última capa. ¿no? Entonces, dependiendo del modelo, um, por ejemplo, hay un modelo muy estándar de imágenes de, de, de, de, que se llama Inception. Podríamos cargar un modelo de Inception que tiene entrenados m, para identificar pues, personas, perros, animales, eh, tipos de eh, fruta. Tiene como un montón de objetos. Y podrías llegar a entrenar sobre ello y diferenciar eh, y ahora entreno, por ejemplo, con superhéroes y, y entreno con esos superhéroes y puedo predecir eh, cuando me llega una foto de un superhéroe si es un superhéroe u otro o una persona o lo que sea. ¿no? Pero al hacerlo solo en el último nivel de, de, del modelo de red neuronal de TensorFlow, pues si son imágenes parecidas a con las que estaba entrenado el modelo de TensorFlow va a funcionar bien, si es algo completamente diferente, eh, normalmente tendrías que hacer un training de, eh, más de cero en, en TensorFlow. Pues, bueno, simplemente recalcar que podemos ejecutar modelos también de, de TensorFlow en ml.net. Y enseñar un ejemplo que, de hecho, escribí una, un blog post sobre esto, sobre esta demo que vais a ver. En, en este caso, lo que hice es utilizar eh, Cognitive Services eh, Custom Vision, ¿vale? para entrenar un modelo que al final, por dentro, está en, en TensorFlow. Un poco el escenario es este, ¿no? El, eh, que está, es un escenario que están probando Amazon con, con, eh, con Snapchat, creo que era. Y, bueno, el caso es que ves algo que de alguien, un amigo, le haces una foto y entonces detecta qué es y te manda una página de Amazon para que lo compres, ¿no? Está detectando cuál es el producto en base a una foto que tomas en ese momento, ¿vale? Entonces, el ejemplo es muy parecido. Eh, lo que hice es un ejemplo en el que le mandas la foto, está entrenado en un modelo que yo he entrenado en Custom Vision, que por dentro está con TensorFlow, y me devuelve el código. ¿vale? Veis aquí en Custom Vision, subí sobre dos sillas, los del campus de Microsoft en Redmond, dos sillas diferentes, diferentes fotos de cada una, eh, y entrené ese modelo para solo esos dos modelos, y a cada una de esas sillas le puse un código diferente, y con eso ya está entrenado el modelo de forma nativa. Y con esto... Eh, eh, después en ml.net puedes cargar el módulo de TensorFlow y ejecutarlo en la aplicación web, ¿vale? Lo voy a ejecutar aquí simplemente rápidamente para que lo veáis. Es lo que se llama una clasificación de imágenes eh, en, en TensorFlow, ¿vale? Entonces, veis aquí, lo primero que hace la aplicación es crear como un pipeline, pero solo para, para la ejecución. Aquí no está haciendo training en este caso, pero sí tiene que hacer un un resize de la imagen, eh, extraer los píxeles de la imagen de una forma concreta y con eso yo creo el modelo de ml.net que por dentro está el modelo de TensorFlow, eh, salvo el modelo de ml.net y creo lo mismo que habéis visto antes, el Prediction Engine Pool para que sea eh, en, en thread safe, eh, ningún problema en la aplicación web o web API y aquí tengo la aplicación. ¿vale? Entonces en este caso elijo por ejemplo la silla metálica y me tendrá que identificar que es un código concreto de la silla metálica. Eh, hago el upload. Veis que se llegan, a, acaba de llegar aquí a un método de tipo web API por HTTP. Y, bueno, perdón, aquí en este caso lo que está haciendo es simplemente obtener el prediction engine en, en, en de, de inyección de dependencias. Y este es el método que llega por HTTP eh, con la imagen. La tengo en memoria. y en este caso obtengo la imagen y se la paso al Prediction Engine con el, la predicción y esto me devuelve el, el tipo de, de el código. ¿vale? Como veis aquí, me ha detectado el código, que es la, el código que yo le había puesto de eh, silla metálica y con una probabilidad del 99,9% de que es esa silla. ¿vale? Y lo mismo pues cualquier otro modelo que hayas entrenado. ¿vale? Recalcar, podéis utilizar cualquier forma de entrenar un modelo en TensorFlow y después ejecutarlo en ML.net. También tenemos otro ejemplo en, en el site ML.net donde podéis hacer un reentrenar o transfer learning sobre el modelo TensorFlow eh, para imágenes parecidas a ese modelo. Y el otro ejemplo que quiero enseñar es en lugar de clasificación de, de objetos, sería de detección de objetos dentro de una misma foto. ¿Vale? El código no me da tiempo, pero está, esos, todas estas demos están en el, en el site de, de mele.net publicados, con lo cual podéis obtener el código y jugar con ello. Y en este caso, como digo, es detectar objetos dentro de ello. Es muy, un, un código parecido, pero ya es un modelo eh, exportado a Onyx, eh, que se llama YOLO, eh, con lo cual estamos utilizando ese modelo que ya está entrenado. Y al pasarle una imagen, por ejemplo, en este caso, esta imagen... Hace detección de diferentes objetos dentro de la misma imagen. ¿vale? En este caso, está detectando coches, o en este caso, dentro de la misma imagen detecta un gato o un perro. ¿vale? La diferencia entre object detection es que no solamente eh, no es para toda la imagen, sino que eh, detecta diferentes objetos dentro de la misma imagen y con lo cual también te devuelve una bounding box como unas coordenadas de dónde está ese objeto dentro de esa, de esa imagen. ¿vale? O en este caso, pues diferentes eh, sillas o. O diferentes perros, personas, etcétera. ¿no? Eso es, eh, eh, como decía, aquí estamos ejecutando un modelo de Onix eh, que creo que estaba entrenado desde café, pero podríais también eh, hacer lo mismo muy parecido con TensorFlow o con cualquier eh, TensorFlow sobre todo de, a nivel de deep learning. Y pues, sabía que no me iba a dar tiempo para hacer esa otra demo, pero me parece importante recalcarlo. Uh, a nivel de desarrollo no solamente crear el modelo y ya está. Al final tenéis un ciclo de vida de, de la aplicación, pero sobre la aplicación también tienes un ciclo de vida del modelo. ¿vale? Igual que podéis crear una aplicación, también tenéis que hacer, entrenar un modelo, eh, validar el modelo, eh, desplegar el modelo. Y todo esto hacerlo desde vuestras pipelines de, de, de integración continua y despliegue continuo. Con lo cual, eh, hay ciertas técnicas que podéis hacer. Por ejemplo, eh, que se entrene en el modelo en el momento de que hay un, un, datos nuevos, se haga un trigger y tenéis un, un continuous integration, se lanza en, en vuestro pipeline y crea un modelo nuevo desde vuestro eh, pipeline. Eh, pero también podéis poner en los test unitarios, no solamente test unitarios de la aplicación, podéis poner código como el que hemos enseñado de, de la calidad del modelo de si tiene una, una accuracy eh, mayor del 80% o menor, pues, puedes decir, si es menor del 80%, quiero que me falle este test unitario y me pare la build del, de la aplicación y del modelo, ¿vale? Todo esto, eh, no me da tiempo a hacer la demo porque es poco tiempo, pero sí eh, recalcar este, este blog post que tengo en, en internet, muy detallado, paso a paso, de cómo eh, veis aquí, eh, aplicación muy parecida a la que habéis visto antes de, de, de un modelo, y donde podéis crear en, en Azure DevOps, pues eh, compilo la aplicación de, de, de training, eh, creo el, eh, el modelo, el, lo, lo entreno dentro de, de, del pipeline, los unit tests, eh, ejecuto los unit tests, después, una vez que algo os ha pasado, lo copio dentro de la aplicación de producción y ya despliego la aplicación de producción, por ejemplo, en, eh, en Azure App Service. ¿vale? Lo podéis hacer con ese tipo. Yo prefiero utilizar el, el modo con YAML, porque al final, si cambias las versiones, el, el YAML de este pipeline de Azure, Azure DevOps también eh, haces un commit en GitHub y mantienes también la relación de las versiones. Eh, pero además, en este blog post podéis ver, eh, escenarios un poquito más avanzados, pues como digo, lo, los tests de, mm, que incluyen también la calidad del, del modelo dentro de, de vuestros tests. Y finalmente tenéis también... Cómo, utilizar, cómo desplegarlo en, en Azure App Service, e incluso eh, cómo hacer el trigger de que construya un modelo nuevo cuando hay datos nuevos. Eso puede ser basado en un fichero que esté en GitHub, para cuando son datasets pequeños. Pero si el dataset es grande, y en GitHub un fichero como máximo pueden ser 100 megas, entonces ahí tienes que tener otros, eh, otro approach, y es en lugar de subirlo a GitHub, eh, con el, el approach que tengo aquí es, subo el fichero que puede ser hasta 5 terabytes. En, en Azure Storage eh, Files y ahí podrías hacer el trigger y puedo hacer el training desde Azure DevOps leyendo desde Storage, eh, ¿vale? Otra opción sería pues, desde una base de datos eh, teniendo todos esos datos, ¿no? Cómo hacer eh, todo esto es paso a paso en, en el blog post, lo podéis ver. Eh, incluso también es importante cómo entrenar, no solamente desde un self-hosted o de un Microsoft eh, agent en Azure DevOps, sino que el entrenamiento lo haga en una máquina virtual pues con más potencia, con más eh, memoria, etcétera. Con lo cual, sería desde esta máquina virtual quien leería del dataset y después tendrías el modelo y continuas todo el despliegue, ¿vale? <coughs> Resaltar también que ML.NET es open source. Es open source desde hace un año, cuando empezamos a sacar las primeras eh, previews. Hemos tenido 12 previews antes de, de sacar ML.NET 1.0. Y también resaltar eh, sobre Python, si tenéis, eh, eh, bueno, como digo, ml.net sobre todo para desarrolladores.net pero también, eh, como veis, nos gusta Python, eh, también, si sí, hay gente que usa Python, pues en, en, en la nube, en Azure, etcétera. Y con ml.net lo que hemos hecho es, hemos creado un, un producto, una plataforma, bueno, no es un producto porque es gratuito también, que se llama Nimbus ML. Básicamente son los bindings de ml.net a Python, con lo cual se puede utilizar ml.net desde Python y, y generar el mismo modelo. Esto eh, es interesante, sobre todo, para empresas donde tengáis científicos de datos trabajando en Python y pueden trabajar en, en un entorno que ellos están acostumbrados en Python, pero por debajo utilizar ml.net, generar el mismo fichero de modelo .zip que habéis visto antes, eso se pasa a la aplicación en producción que está en aspnet.net o lo que sea en .net y se ejecuta de una forma eh, directa, ¿vale? Nativa, etcétera, ¿no? Um, y re recalcar que, por ejemplo, un Inbus.ml ML con ml.net por debajo pues tiene un rendimiento bastante mejor, por ejemplo, que con Python y Scikit-Learn en un montón de benchmarks que hemos hecho en muchos escenarios, porque por, de por dentro es, es .net y muchos algoritmos también son nativos, eh, hechos en, en, en, C, en C++ que, que tenemos. Eh, pero bueno, sí recalcar que ML.NET mayoritariamente, o nuestro objetivo, sobre todo desarrolladores.net, o Python lo hemos hecho específicamente para cubrir un entorno colateral que nos parece importante en, en la empresa, donde tiene también eh, pues, eh, gente de Python o científicos de datos con, con Python. ¿vale? Eh, bueno, tenemos un montón de clientes que están usando ML.NET, simplemente resaltarlos aquí. Y también... Bueno, y lo que, lo que veis también, productos internos de Microsoft que también están utilizando ML.net internamente. Por ejemplo, si conocéis a, a Azure ML Studio, pues la, muchos de esos algoritmos y cosas que haces un drag and drop para utilizarlos internamente están usando ML.net. Y resaltar que os pongáis contacto conmigo. Si tenéis algún uh, caso bueno, un proyecto bueno, eh, podemos hacer un case study y publicarlo en la página de ML.net a nivel mundial. Eh, y también os podemos dar un... Eh, soporte directo desde el grupo de producto para, para vuestro proyecto estratégico eh, y nosotros lo que buscamos sobre todo es feedback, ¿vale? Cómo poder mejorar la plataforma eh, según lo estéis utilizando, qué, qué feedback podéis tener, ¿vale? Vamos a seguir eh, mejorando AutoML que está en preview, eh, Deep Learning, eh, probablemente en, si en siguientes versiones a lo mejor vamos a hacer el poder hacer training completo, no solamente Transfer Learning de con TensorFlow el conector de fuentes de datos, de bases de datos, como decía, que sea mucho más sencillo en lugar de encargarte tú de la responsabilidad de estar leyendo de la base de datos y tareas adicionales como, ejemplo, Time Series, que está ya precisamente en la versión 1.1 en preview. Aquí tenéis una serie de URLs, de ejemplos, tutoriales, etcétera, que tenemos publicados. Y nada más. Con esto he acabado. Muy justo y muchas gracias.